El de Census es patrocinado por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. Prepárate para tu futuro con nosotros. Queremos que sigas creciendo profesionalmente. Es por esto que trabajamos en conjunto con este colegio, donde encontrarás 11 licenciaturas, como contadoría y finanzas, criminología, pedagogía y derecho. 15 maestrías, como ciencias jurídicas, derecho fiscal, docencia e impuesto. cuatro especialidades, como administración de la educación superior, juicios orales, educación y docencia. Y tres doctorados, como Ciencias de la Educación, Administración, Derecho y muchas más. Además, si ya formas parte del Colegio de Estudios de Posgrado, obtienes un 35% de descuento en Capacitación Consensus. Para más información, comunícate al 55 65 85 5800 o al correo informes ¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. ¡Prepárate! Census Capacitación y Martín Rojas Tamayo te invitan al Diplomado de Control Interno y NIPS. ¿Qué tal muchachos? Su amigo Martín Rojas Tamayo. Para invitarles al Diplomado en Control Interno y Normas de Información Financiera que estamos desarrollando para este 2022 como un proyecto nuevo, Conjuntamente con Census Capacitación. Con 25 horas de capacitación de manera presencial en la Ciudad de México. Y simultáneamente a través de la plataforma Zoom. Vamos a hacerlo de manera presencial en la Ciudad de México, pero si estás fuera de México, también vas a poder participar en línea. Inscríbete para las siguientes fechas. 17 de febrero, 3, 17 y 24 de marzo y 7 de abril de 2022. Donde abordaremos los siguientes módulos. Control interno, control interno e información financiera, control interno en efectivo, inventarios, activos fijos y pasivos, control interno y NIF serie D, control interno y su mejora continua. Solicita más información y adquiere tu lugar ahora, directamente con un asesor de ventas al 55 87 69 78 37 o bien envíanos un correo a contacto .mx. Date prisa ya que el cupo es limitado. De census, prevención de lavado de dinero. Presenta maestro en impuestos Pedro Carlos Ramírez y como invitado especial, contador público certificado Juan José Rosado. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Nuevamente me da mucho gusto saludarlos hoy, 26 de enero de este año 2022 sean bienvenidos a su programa Noches de Census, y pues como todos los miércoles, el día de hoy tenemos eh, un tema bastante importante, un tema que eh, yo creo que no no habíamos tenido el gusto de, de poder platicar sobre este tipo de temas que eh, el día de hoy nos van a hablar nuestro invitado especial sobre la prevención del lavado de dinero que ya he en unos momentos más, pues voy a dar paso a la presentación. Les comento que es el maestro Juan José Rosado Robledo que nos acompaña el día de hoy para hablar de este tema que considero también bastante importante. Tal vez en estos días nos hemos estado enfocando bastante en la parte fiscal, en los reciclos, en las facturaciones, en el CFDI 4.0, pero yo creo que también debemos poner énfasis y debemos poner cuidado en este tipo de temas que también son bastante delicados y que por ahí las multas también son significativas en materia de, de, de lavado de dinero y que también nos pudieran llegar a alguna repercusión hasta de tipo penal, ¿no? Para, para eso tenemos a nuestro invitado el día de hoy, el maestro, como les comento, Juan José Rosado Robledo, y pues como es costumbre también en nuestro programa Noches de Census, pues vamos a dar paso a las noticias para que pues regresando de esta cápsula de noticias, podamos presentar a nuestro invitado y podamos empezar nuestra plática del día de hoy. Pues vamos a las noticias. Ok, dentro de, de las noticias que tenemos el día de hoy, tenemos el caso de Emilio Lozoya, el tribunal desecha amparo de la unidad de inteligencia financiera y acerca al exdirector de Pemex a la libertad condicional el juez José Artemio Zúñiga decidirá este 26 de enero hoy si el ex titular de la paraestatal mexicana continúa su proceso fuera del reclusorio norte donde actualmente se encuentra preso Emilio Lozoya exdirector de Pemex se encuentra preso en el reclusorio norte por el caso Odebrecht y agronitrogenados un tribunal desechó por improcedente el amparo de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra el fallo de otro tribunal que el viernes avaló la libertad condicional de Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados. La decisión allana el camino para que el exdirector de Pemex salga de prisión y siga sus procesos en libertad, lo cual se definirá en unas horas cuando el juez José Artemio Zúñiga decida si da o no la libertad condicional a los Oya, también por el caso de Odebrecht. Como segunda noticia tenemos, el SAT señala que Electra debe pagar sus adeudos fiscales. La jefa del Servicio de Administración Tributaria, Ra Raquel Buenrostro, señaló que no se pueden ir a instancias internacionales para resolver el asunto. Ningún instrumento legal que promueva Electra suspenderá el cobro de impuestos fiscales que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comentó la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro. Efectivamente, viene la resolución a nuestro favor en materia fiscal, no es materia de los tratados internacionales y no se pueden ir a instancias internacionales, consideró. Agregó que si van a un tema de derechos humanos, también es otra especialidad o materia que no tiene nada que ver con lo fiscal, entonces el SAT procederá en materia fiscal y aunque él pueda usar otros instrumentos jurídicos para hacer lo que a su derecho corresponda, no tiene nada que ver con la parte fiscal. La Suprema Corte determinó que el Grupo Electra debe pagar al SAT más de 2.636 millones de pesos por adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2006. Y como última noticia, para ya dar paso a la presentación de nuestro invitado, tenemos... Eh, el presidente manifiesta, pediremos la intervención del Poder Judicial si es necesario, dice el presidente, sobre venta de Banamex. City Banamex apelará a las medidas cautelares interpuestas por el adeudo con la empresa Oceanografía. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la venta de Banamex y aseguró este miércoles que pedirá la intervención del Poder Judicial con el objetivo de resolver asuntos legales y permitir que se lleve a cabo la operación sin contratiempos. Vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex, nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias, vamos a estar pendiente y si es necesario, vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales, aseveró el presidente. Un juez frenó el pasado viernes 21 de enero la venta de Citibanamex con motivo del juicio que enfrenta con Oceanografía, quien reclama un adeudo por 5200 millones de dólares. Pues bien, estas han sido las noticias más relevantes de esta semana y pues vamos a dar paso a la presentación de nuestro invitado del día de hoy, regresando de esta intro de noticias. Sí. Pues bien, amigos que ya nos acompañan, que nos hacen el favor de estar viéndonos aquí por las redes sociales de la página de Census Capacitación, el día de hoy tenemos un invitado especial, el maestro Juan José Rosado Robledo, a quien le doy la bienvenida a este su programa, siéntase en su casa, un gusto tenerlo, su servidor Carlos Ramírez los saluda desde el estado de Oaxaca, estamos transmitiendo, acá tiene también su casa y me voy a permitir leer parte de su amplia eh, semblanza académica, de su semblanza profesional. El maestro es maestro en administración, también es contador público certificado, es perito de compliance y también tiene máster en cumplimiento normativo y compliance officer por Euroinnova Formación de Granada, España. Dentro de los puestos importantes que en los que se ha destacado es socio director del despacho Rosado Muñoz Consultores Sociedad Civil, también socio de Lizondo Cantú en el área de seguridad y rentabilidad y como miembro del de, de colegio también de Contadores Públicos de la Laguna ha ostentado ahí varios cargos como lo son presidente del colegio de Contadores Públicos de la Laguna en el año 2003-2004. Presidente de la Comisión Regional de Contabilidad y Auditoría Zona Noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 1999. Presidente de la Comisión de Apoyos a Federadas y Síndico Regional Región Noreste del 2004 al 2006. Presidente de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, 2012-2013. Presidente de la Comisión Regional de Prevención de Lavado de Dinero zona noreste del Instituto Mexicano de Contadores Públicos del 2017 al 2018. Tiene certificado certificación diplomado para la formación integral de oficiales de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción. También tiene la certificación antilavado de dinero 360 por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros. Tiene la certificación internacional en ISO 31022-2021, Sistema de Gestión de Riesgos Legales, por Compliance 360, miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, también es escritor de varios artículos en periódicos y revistas a nivel local y nacional, y también tiene su programa, es conductor del programa Cuentas Claras en Torreón, que se transmite por Facebook, en Juan José Rosado Diagonal Cuentas Claras JJRR y también conductor del programa Más Allá de Ser Contador que se transmite por radio y Facebook en Estrategia Intelectual. Pues maestro, eh, un honor tenerlo aquí entre nosotros con su público de Census Capacitación y pues le doy nuevamente la bienvenida para tratar este tema que se denomina eh, la prevención del lavado de dinero. No, gracias, antes que nada, agradecerte la invitación, Carlos, sí, un gusto acompañarnos. Bueno, pues como dices tú, creo que estamos en enero y todo el mundo estamos con, estamos con de las reformas fiscales, todo el mundo traemos todo este ese vuelo de que, pues, todavía ayer fue publicada la primera resolución ya, entonces, todo el mundo seguimos en la expectativa, pero bueno, me invitaron, no quise pasar yo por alto este tema, que creo creo que mucha gente inconscientemente no le está dando la importancia debida al tema de, de prevención del lavado de dinero pero yo yo quisiera ir nada más así comentando varios puntos no no vamos a darles sí una plática pero este tema creo que tenemos que partir de, de un hecho Carlos este es un tema que, que viene a nivel internacional sí no es un tema que se está inventando aquí en México por consiguiente hay acuerdos, hay convenios, hay, hay tratados, como decía esto hace un momento, los cuales se tienen que cumplir por parte de México. ¿sí? Hay, hay una, una revisión que hubo en 2019, donde también se evaluó a México en el tema de, de prevención del lavado de dinero, y no salimos muy bien, que digamos. ¿sí? Pero precisamente creo que a lo mejor han escuchado ahí en noticias, que se está proponiendo una reforma en el tema del de lavado de dinero de la ley F.P.Orpi, precisamente para que esa, esas pequeñas situaciones que había o que se detectaron en esa revisión sean corregidas, sean adecuadas y por consiguiente estemos cumpliendo, vamos a decirlo así, con los estándares internacionales. Esta ley está en vigor, fíjate, desde, desde 2013. Desde 2013 eh, ya entró en vigor la misma y. Eh, eh, eh, yo la veo en este sentido. Hay que ver, separarla en tres partes. Para mí, una es el sistema financiero ¿sí? que tiene toda su estructura eh, bien elaborada en, en lo que es prevención de lavado de dinero. Otra es lo que conocemos como el sector real, que es lo que más eh, se ve en esta ley. Y otra, no podemos pasar por otro, tú lo dijiste cuando iniciaste, eh, lo que vienen siendo lo, los delitos financieros y entramos en el ámbito penal. Entonces, creo que, que son los puntos que nosotros debemos de cuidar. Vamos a dejar el sistema financiero. El sistema financiero tiene todo bien establecido porque vienen trabajando desde los noventas en este tema. ¿sí? El sector real se viene trabajando desde 2013. Se ha ido, eh, vamos a decir, eh, adecuando. ¿sí? Ahorita, en la actualidad, se, se identifican como sujetos obligados 16 actividades específicas en la ley, que son la, las cuales... El, el contribuyente tendría que ver si está realizando ese tipo de operaciones. En, en primera instancia, yo siempre invito a, lo, a los que pudieran caer como sujetos obligados a que analicen su estatus o su situación para saber si o no están obligados a cumplir con esta ley. ¿sí? Eso sería por el ámbito de la ley, que es eh, a final de cuentas, impone obligaciones administrativas, como dijiste tú también en un inicio, y que las multas son bastante elevadas. Y déjame, te digo que en la revisión que, que nos hicieron, que hacía mención ahorita, nos pues dicen que las multas que tenemos en México son muy bajas, sí. ¿sí? Que, que, que no, ¿cómo, te, ¿cómo se dice la palabra? Eh, no hay una presión como para que digas pues la multa, ¿sí? con este tipo de multas ya no lo vuelvo a hacer. Como que no practica. Ándale. Sí, entonces, por eso dicen que, que las multas que nosotros manejamos son muy bajas. Eh, si tú ves las multas, en realidad son, son multas administrativas, son por importes. Sí hay multas penales, pero viene siendo pa, para, el, vamos a decirlo así, para el contribuyente que podría ser el lavador de dinero, no para el sujeto obligado. Entonces, creo que, que esa parte la que tenemos eh, que tener muy, muy presente ¿Sí? Y considerar que, que la obligación, vamos a decirlo así, como sujeto obligado de la ley, es presentar información, dar información a la misma autoridad donde a través de esa información la autoridad eh, busque de alguna forma lo que merece la misma ley, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que busca la ley? Proteger al sistema financiero y la economía nacional. ¿Por qué? Porque todo eso que no va dinero no entra al comercio formal, vamos a decirlo así, pero sí, sí entra cuando lo meten en las diferentes etapas a través de las empresas y llegan al sistema financiero. ¿Y qué afecta? Afecta a la economía porque no pagan impuestos, no, no se cumplen con todos los requisitos y de alguna forma se está mermando lo, lo que es la economía. Entonces, ¿qué se busca? Pues se busca a través de esta ley Prevenir y detectar de alguna forma con, con esos, eh, lo que conocemos nosotros como avisos de información, saber la autoridad, tener información para poder ver dónde podrían estar eh, llevando a cabo el lavado de dinero o el blanqueo de capitales, como se le conoce en muchos lados. ¿Por qué? Porque es dinero sucio, vamos a decirlo a final de cuentas, que lo que quieres hacer es que se convierta en dinero limpio y para eso pues se aplica toda una metodología en, en el sentido de, de, de las diferentes etapas de cuando entra como efectivo, entra en el sistema financiero, se va, se va dispersando en las diferentes etapas y llegue un momento donde ya la autoridad no, no pueda identificar que ese dinero era dinero sucio. Un punto muy importante que también me gusta comentar es que yo creo, cuando hablamos de este tema, mucha gente a mí me lo ha dicho en lo personal oye, es que yo no soy eh, narcotraficante ni me dedico a eso. Bueno, si, si lo vemos en ese sentido, en primera instancia cuando surgió todo esto, fue derivado del narcotráfico, ¿sí? pero la misma autoridad, en este caso, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es uno que se formó por los distintos países para evitar todo este tipo de situaciones, sí, eh, atacaron primero ese punto y luego se dieron cuenta que eh, ese dinero no nada más podría prevenir, eh, provenir del narcotráfico, sino de otras actividades informales, ¿sí? donde a final de cuentas vamos a hablar de, de, de un secuestro, de una extorsión, ¿sí? de todo ese tipo de situaciones donde también es dinero sucio que lo que quieren es hacer el cambio, y es donde espérame, estamos detectando que hay muchas formas de, de que se hagan de dinero sucio y luego lo quieran lavar, como se dice comúnmente. Lavar significa meterlo al sistema financiero, meterlo a, a la economía, pero sin que, que tenga el curso legal que debe de tener. Entonces, en esa parte es donde la ley lo que me hace es invitarme a que, vamos a así, a que apoye a la misma autoridad para que no se esté llevando a cabo ese proceso de, de lavado de dinero. Y ¿Sí? me dice... De esto te pido ayuda, vamos a decirlo así, infórmame, preséntame, pero también si no lo haces, pues te voy a infraccionar. ¿Por qué? Porque tú puedes ser también copartícipe de ese lavado de dinero. Y ahí es otro punto para mí muy delicado, donde eh, por no tener controles, por no tener conocimiento, por no tener manuales, que es parte de todo lo que me pide esto. Se está llevando operaciones en tu, en tu negocio con recursos de procedencia ilícita. Tú no te estás dando cuenta. Estás ayudando a que se lave ese dinero. ¿sí? Cuando llegue la autoridad, igual ya no va a llegar no porque no presentaste el aviso, sino porque puedes ser copartícipe de ese delito y cómo vas a demostrar que no eras copartícipe del mismo si nunca tuviste los controles adecuados. Entonces, y ahí ya pasamos de, de, un, de una situación administrativa sí a una situación penal y ahí es donde está el punto delicado para mí en todo esto ¿sí? D donde dice no pues es que no me ha pasado nada no me, no me han revisado y, y, y no, no, no me doy de alta porque igual y si me doy de alta me van a, a llegar ¿sí? un error ¿por qué? porque tu obligación en el tema de lavado de dinero va a surgir a partir del momento que nazca ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita estamos en enero de 2022. Pero si tú caíste en alguna situación como sujeto obligado en 2018, en julio, sí, aunque tú te das autoridad, tus obligaciones son desde julio de 2018, tienes que cumplir y traértelo al presente. Entonces, ese es un dato muy importante eh, en el sentido de que cuando hacen la acumulación de multas, se convierten en montos muy, muy interesantes. Que, que se puede dar ciertas situaciones, que se puede pelear, se puede eh, ganar, sí, pero creo que, que eso no te exime de una obligación que tenías finalmente. Una obligación como todo el mundo sabe que el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad que tienes. ¿sí? Eh, ahí ya pueden llegar Pueden, pueden manejarlo, pero también una mala defensa. Imagínate que te pongan una multa, no sé, de dos millones, tres millones de pesos, una mala defensa y pierdas el juicio. Y en realidad, es era, era un negocio mediano, grande, eh, donde, ¿cómo te podría afectar esta situación? Claro. Sí. Y, y más, más porque no, no es nada más la ley que para mí. Es el Código Penal, la ley de extinción de dominio, Código Penal Federal, o sea, todo lo que hay alrededor de la misma, y creo que, que muchas veces nos quedamos nada más en la ley, ¿sí? No, espérame, es que hay todo lo demás, que, que al momento que te salgas, vamos a decirlo así, de la ley administrativa, a cierto punto que es la ley FPRP, y te vayas a cualquiera de, de otras esas, de otras, de esas leyes, perdón, ahí es donde ya empiezas para mí a correr más riesgos, ¿sí? Más riesgos, y creo yo que cuando lleguemos al punto al punto penal, pues a mí ya estamos hablando de otra historia, ¿sí? que, que ya no va a ser tan sencillo eh, aclararlo. Aquí en México, aquí en México, se creó la unidad de inteligencia financiera. Esta unidad de inteligencia financiera es la que se encarga, hay toda una secuencia desde la Secretaría de Hacienda, las diferentes unidades, pero es la que va a evaluar toda la información que, que se está presentando para ellos analizar o, o detectar si, si las personas con las que hiciste operaciones pudiesen ser eh, personas que están lavando dinero. Si, si tú cumpliste en presentar la información, sí ok, tú ya cumpliste, tú ya, tú ya hiciste tu parte, vamos a decirlo así. Si, si la autoridad hace o no hace, ya, ya tú cumpliste con tu parte. Que no es lo mismo que llegue y te diga, oye, estoy viendo que cuando usted se dedica a lavar dinero y tú nunca me avisaste y tienes todas estas operaciones con ellos ¿sí? y allí ahí es donde ya empieza así también el problema para ti si tú no tenías ninguna forma de decir, no mira, es que yo controlo eh, porque identifico a la persona, le pido una identificación, o sea, hay ciertas obligaciones que debes de cumplir, ahorita comentamos algo así también de forma rápida para, para tú demostrar que tú estabas haciendo tu parte, vamos a decir ¿Sí? Creo que, que parte de la confusión, porque este es un tema que no es un tema fiscal, ¿eh? Lo fiscal es una cosa, lavado de dinero es totalmente otra. A lo mejor se ha creado algo de confusión, porque cuando empe se empezó sobre el tema de lavado de dinero, allá por los noventas, ¿sí? E se estableció en el Código Fiscal de la Federación que había una sanción de tres a nueve años Sí, cuando se comprobaba que existía enriquecimiento ilícito. ¿sí? Y después, en, en el 96, eh, se trajo a Código Penal Federal a través de 400 bis, y ya eh, desde aquella fecha se encuentra de alguna forma tipificado como delincuencia organizada. Y lo, ya Si tú empiezas a ver también qué se considera delincuencia organizada, pues abres todo un, un compás bastante interesante. Y luego Después de eso se integró ya el sistema financiero mexicano, pues digo, el sistema financiero ya tiene muchos más años trabajando con esto. Se da toda, se da toda la normatividad, ¿sí? Para lo que es sistema financiero, a través de todas las leyes aplicables eh, a instituciones financieras. Y se sigue trabajando. En 2012, cuando sale publicado eh, la ley FPRP, no sé si recuerdan eh, lo que era el impuesto a los depósitos en efectivo, ¿sí? Eh, cuando se estableció el impuesto a los depósitos en efectivo, de alguna forma se buscaba cohibir el manejo de efectivo por el lavado de dinero. Que después todo el mundo dijo que funcionó para recaudación, bueno, pues esa ya es otra historia, ¿no? Pero si ustedes checan la fecha, en 2013 ya no está lavado de dinero, el impuesto a los depósitos en efectivo, porque se publica precisamente la ley FPORPI, derivado de la última revisión que, que se tuvo por parte de, de, de Gafi y por parte del Fondo Monetario Internacional, de que, Oye, a ver, a ver, tú no tienes una ley, sí, lo tienes en estos artículos, pero se requiere una ley en específico y por eso se publicó la, la ley, ¿sí? en, en ese sentido. La publican en 2012, dan oportunidad, a, a, digo, en, si en 2012, en septiembre, dan oportunidad de, de que hasta julio del año siguiente entre en vigor la misma ley. O sea, dice, dice ok, ve conociéndola, ve eh, manejándola, para cuando entre en vigor ya tengas conocimiento de la misma. Entonces, esta ley, eh, son 65 artículos finalmente, donde está estructurada eh, en cuanto a lo que son las disposiciones preliminares a lo que son las facultades de las autoridades que, que yo recomiendo que es muy importante que vean el artículo 6 7 y 8 donde precisamente habla de las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda, la, la eh, Procuraduría General de la República, que ahora es FGR, uh -huh. donde ahí están facultados, o se les da la, la, la orientación para que ayuden en este sentido, y luego de, de ya cuando hablan de quiénes podrían estar en el entorno del lavado de dinero ahí es donde yo te decía, hablamos de entidades financieras y actividades vulnerables que para mí es el sector real que es todo lo que no sea sistema financiero todo lo que no sea sistema financiero que hay en esa parte pero en entidades financieras como todo el tema es lavado de dinero bueno, está, eh, son cuatro artículos, 13, 14, 15 y 16 donde hacen referencia a todo lo que es sistema financiero pero hacen referencia a todo lo que ya se maneja en el sistema financiero y trabajes en base a las reglas, vamos a decir, del sistema financiero. A partir del 17 ya hablamos de, del sector real, que son las empresas, todo lo que no es sistema financiero. Y creo que la parte medular de, de todo esto es el artículo 17, donde tú tienes que identificar exactamente, ¿sí? yo, yo lo divido esa, esa en dos partes. Primero, tú tienes que identificar si eres o no eres sujeto obligado. Esa es la primera parte. ¿Por qué? Porque puedes estar en una de las 16 fracciones, ¿sí? Y ya eres sujeto obligado, más no, por eso a lo mejor estarías obligado a darte de alta. Y, y sea, yo he visto en la práctica que a, se ha dado alta a contribuyentes que no tenían que estar dados de alta. ¿Por qué? Por, por desconocimiento, vamos a manejarlo así, ¿no? Y, y, y el hecho de darte de alta no te exime sí de cumplir con todas las obligaciones. Entonces, ya dándote alta tienes que cumplir con todas las obligaciones en el tema de lavado de dinero, que, que están precisadas en el artículo 18. Entonces, pues, es muy importante, primero, a ver, es más, yo creo que, has de haber escuchado, Carlos, ahora con lo del de REFPE, ¿es el REFPE? Sí, sí, claro. ¿Sí? Todo el revuelo que se causó en ese sentido. Por, sí, por la siempre... parte de administración, ¿no? Por la parte de administración. De yo siempre fui de, de la idea... ¿Sí? De que habría que analizar muy bien el tema del lavado de dinero para poder ver si eres sujeto obligado a darte de alta. No por estar en el REP se te ibas a dar de alta. Claro. ¿Sí? Y, y aquí, lamentablemente, mucha gente se dio de alta. Y eso ya le conlleva cumplir con todas, todas las obligaciones que tiene que tener. ¿Sí? Y, claro. y ahí es donde ya entras en los riesgos: los riesgos de, de todo lo que tienes que manejar te puedes ir hasta las sanciones administrativas y te puedes ir a lo que se conoce como delitos. Entonces, es todo el entorno que, que, que yo creo muchas veces perdemos de vista, ¿sí? donde no lo manejamos. Parte de la, de, de toda la situación es que, que como en un inicio y hasta la fecha, el, el portal de la WIF está curado de la Secretaría, no es un portal independiente pues como que todo el mundo decía pues son los impuestos, son como los impuestos ¿sí? y pues tú eres contador, tú házmelo ¿sí? y en, el, en este punto sí es muy importante eh, hacer una mancuerna a los contadores y los abogados abogado, sí. en a todo esto ¿por qué? porque son situaciones muy, muy especiales y muy específicas eh, uno no puede estar sin el otro es la... Claro. ¿Por qué? Porque claro. si hablamos de controles, de manuales, de todo eso, pues el contador es el que lo sabe manejar. Y si hablamos ya en el ámbito del código penal, pues el que lo sabe manejar es, es el abogado. Pero tiene que ser también un abogado especialista en el tema. Que si, si no, imagínate, eh, contratas a uno que se dedique a lo laboral, pues no, no, sí, no, ¿no? creo que, que te beneficie mucho. No, ¿no? no nos va a funcionar ahí. No nos va a funcionar. Entonces, digo, Por ahí creo que se me... Se me congeló la imagen por ¿La ahí. Me comentan si, si ven al maestro. A ver, porque yo sí me veo. Por ahí. A ver si ahí se activó. Apagué y volví a prender la cámara. Más bien, a mí se me congeló la tuya. Sí. Me dicen, dicen que sí me ven bien. ah ya, ya, ya. <risa> ya. Ya ya regresamos. Era ¿Ya? yo, creo. <risa> ya, ya regresamos. Dale, okay. por ahí. No, no, okay. no. digo... Entonces, pues la ley en ocho capítulos, 65 artículos te hace mención, pero tenemos reglamento, tenemos reglas para todo todo lo que tenemos tenemos trabajar, y y todavía mucha gente está en el sentido sentido que que, pues son son reglas, o resolución y No, pueden ir más allá de la ley, no, Pero a mí es que no, es nada que ver con con lo lo sí. Aquí tienes que cumplir y tienes que y y tienes que manejar y presentar la información que que que te corresponde entonces ah, bueno. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Pues tenemos que tener conocimiento de, de lo que es la ley. ¿sí? Tenemos que tener un conocimiento para el correcto cumplimiento de la misma ley. ¿sí? Y si hay algún problema o alguna limitación para que no se cumpla con la misma, para poder saber cómo vamos a estar trabajando y también eh, si, si con los que estamos trabajando, pues en algún momento se niegan a proporcionarnos Información. Por eso, por eso es que, que una de las obligaciones en, en la misma ley va en, va en el sentido de que tú tienes que tener un manual de cumplimiento de la misma. Donde en ese manual de cumplimiento pues viene, obvio, desde quién es la empresa, qué se dedica, to, toda una estructura, ¿sí? qué tiene que cuidar, qué no tiene que cuidar, cómo lo tiene que cuidar. Y, y aquí también es este, un punto eh, interesante porque no es algo que te vendan en la esquina. Sí, cada, cada es una mano, oportunidad mano. de negocio también. Así es, cada, cada, cada, cada eh, empresa, cada actividad tiene su, su situación en especial, sí, que tienes que analizar, y aquí entra, creo que, que has escuchado, eh, ya mucho lo que tiene que ver con los riesgos, ¿Sí? entonces pues son los riesgos de cada actividad, eh, y tienes que sopesarlos, para poder saber qué tanto riesgo hay. y sí, También eh, tenemos eh, la evaluación nacional de resultados que, que se presenta por parte del gobierno, donde ahí nos dicen cuáles actividades se consideran de bajo riesgo, cuáles de mediano riesgo y cuáles de mayor riesgo, que te va a, en dado momento a dar una pauta también cuando tú estés haciendo tu manual, para saber cómo la están considerando, cómo la están manejando. Porque un punto muy importante eh, es... No es lo mismo, por ejemplo, allá contigo en el sur, que acá conmigo en el norte. Claro. ¿Dónde crees que haya más riesgo, contigo o conmigo? Eh, yo creo que en el norte. <ríe> sí, y a lo mejor, fíjate, a lo mejor yo puedo creer que en el sur, por el, el tráfico de personas. Ah, por, por, por la frontera, digamos, por la frontera. La de... tierra. Entonces tienes que evaluar, a lo mejor con, conmigo acá en el norte, podemos decir, No, a lo mejor nos equivocamos, pero hay más riesgo por el narcotráfico, o por las armas ya contigo por el tráfico de personas, personas. que podría ser también hasta de órganos en dado momento sí. sí entonces eso también hay que evaluarlo muy bien sobre todo si hablas de una empresa que tiene oficinas en distintos lados ¿sí? pues también tienes que ver el panorama de cada una de esas oficinas no puedes decir no es que aquí está la matriz y aquí esto es lo que voy a cuidar y las de allá tienen que hacer lo mismo no yo, yo, en lo que he leído, creo que, que todo el mundo se dio cuenta de la situación que hubo con HCBC hace uh -huh. años. ¿sí? Así es. Y en lo que yo leía, y en toda la información, uno de los puntos es que decían que no es que no contara con, con, o sea, que no era tanto en si lavaba dinero por lo que se dio, fue porque el manual que usaban en Estados Unidos, lo usaban aquí en México, y son situaciones totalmente distintas. Entonces, eso los llevó a errores y a fallas. ¿sí? Dándoles el beneficio de, de la duda de que eh, eso hicieron, ¿verdad? Pero era lo que decían, es que se trajo el mismo manual cuando no es el mismo procedimiento en México. Entonces, a eso fue parte de, de lo que, que les pegó. Aquí también no debemos de perder de vista, Carlos, que, que al final de cuentas, ¿qué es lo que se busca? el origen del dinero cuando viene en efectivo. Eso es lo que se va a estar buscando siempre. ¿De dónde viene? Y yo creo que, que eh, voy a poner un ejemplo, uh, voy a ponerte como ejemplo a Rafa Márquez, que también fue uno de los que tuvo el, el problema, porque supuestamente a su fundación, llevan y le dieron, no sé si fueron dos o tres millones en efectivo, y pues él nunca se puso a investigar de dónde venía ese dinero. Y creo que pues es una cantidad que tú dices, a hay. De sí. dónde viene todo ese efectivo, ¿sí? Entonces, digo, son situaciones que tú tienes que estar cuidando y verificando eh, en el día a día. En la ley, la ley eh, en las diferentes actividades, yo te mencionaba que independientemente de que si ya sé si es sujeto obligado o no, eh, hay umbrales, así se les conoce, hay umbrales, y uno es de identificación y otro es de aviso. ¿sí? Perfecto. Los umbrales son los que, los que me pueden dar la pauta para yo poder decir si me doy de alto o no me doy de alto. ¿okay? Porque el umbral de identificación, al momento que yo exceda el umbral de identificación, es el momento en que me tengo que registrar aunque no esté presentando avisos. Uh -huh. Pero yo tengo que cumplir en ese momento con ciertos requisitos para la actividad que estoy desarrollando. ¿sí? Y, y digo, yo me he topado en las revisiones, donde lo dieron de alta nada ¿no? por el hecho de, de, de que se dedicaba, vamos, ahorita hace unos días me consultaban de una persona que quería suspender una, una SA que se dedica a la construcción y el SAT le pidió que debería estar registrado en el portal de la de dinero. Caray. Y que si no lo dejaba, deja de eso. Cuando a mí me, me hacen la consulta, ya lo habían registrado en el portal. Dije, pero es que no cae. si eh, nos es, que platicas, no uh -huh. tendrás por qué haberte registrado. Entonces, digo, ese tipo de situaciones pueden conllevar eso, unas multas muy, muy interesantes. Y si, el simple hecho para mí de ya haber hecho esa alta, pues, le conlleva todas las obligaciones que debe de cumplir. El simple hecho de tener ese es manual para sí. ver cómo iba a trabajar. Entonces, Los expedientes dije, también. Ándale, no hizo ninguna operación. Pero, por pues, ah, okay. mínimo, tenía que tener un, ¿Un manual, manual. donde para la tenía identificación. Que tenía que hacer. ¿sí? Y a lo mejor si hubiera tenido ese manual, le hubiera dicho, no te des de altas ¿sí? <risa> Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, te decía, aquí a través de quién de quién se revisa todo, de la unidad de inteligencia financiera, ¿sí? que la unidad de inteligencia financiera eh, eh, está el grupo Enrol, a nivel internacional, que es donde están todas las unidades de inteligencia financiera de los distintos países, donde ellos intercambian información, ¿sí? Que es por eso que ha salido lo de los Panama Papers, ¿sí? uh -huh. lo del caso Obrechet, que decías ahorita, uh -huh. por toda la información que se están compartiendo, ¿sí? Y, y todos los que se encuentran también en este tema, eh, no, no, no, yo como Grupo de Acción Financiera Internacional eh, como parte del grupo yo no puedo decirte que por fuerza tengas que tener tu ley antilavado, pero ¿qué es lo que pasa? ah ok eh, ¿no tienes una ley? bueno para mí, para mí como Gafi pues tienes una tachita y estás en la lista negra, ¿a qué voy con esto? que si tú vas e inviertes en ese que está en la lista negra tú sabes que hay un riesgo ¿eh? si no está como, como país bien portado vamos a decir <risa> claro ¿Sí? entonces si mal no recuerdo ahorita integran el grupo como 190 países entonces para que te des una idea entonces todo esto se ha ido cerrando a nivel internacional ¿Sí? se ha ido cerrando y, y por eso es, es que se han descubierto muchas cosas cuando se hace el intercambio de, de información entonces tengo aquí, aquí olvidémonos inclusive un poquito de la palabra lavado de dinero Ubiquémonos un poquito más bien en delitos financieros. Ok. Y que, y que puede ser un delito. Así es. Porque de, de, ahí, de ahí, independientemente de las distintas obligaciones, eh, el 400 bis, de, de la redacción te dice eh, que eh, cubras, escondas, son como 15 puntos. Y lo que yo te decía, yo llevo, te reviso y, y te digo, oye, a ver, Carlos, tú estás haciendo operaciones hacía con Juan José, sí. Y Juan José se que de dinero. Tú seguiste haciendo las operaciones, lo estás encubriendo. No, pero yo, yo no sabía. ¿Qué hiciste para no saberlo? Uh -huh. No, pues nada. Demuéstrame lo contrario, sí. Que ahí la redacción también hay ciertas situaciones, pero eh, eh, como digo yo en calidad de mientras si te llevan detenido, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, ¿no? <risa> Entonces, te digo, por eso, por eso es muy importante que, que cuando menos tú estés cumpliendo con la, con la parte que te corresponde, con la parte que te corresponde, para si llega a suceder eso, porque también creo que, que la mayoría de las empresas no hemos visto la responsabilidad que existe ya también como personas jurídicas. Así es. Porque todavía hay gente que me dice, sí, es que la empresa es una y yo soy yo otro. <risa> claro. No, eso ya... Si no ya, recuerdo, ya, 2016, ya, en el pasado, ya. Ya, ya, más simple, creo que un punto adicional en la reforma de este año, ya empezaron a hablar en el Código Fiscal del Beneficiario Controlador. Claro, así es. Entonces, para que veas, en un momento también se, se va a, a amarrar con la ley de lavado de dinero. De hecho, en la ficha de trámite del anexo 1A, donde, donde nos manifestaba el aviso de socios o accionistas cuando hubiera algún cambio, pues ya también uh -huh. se adicionó el, la parte del control efectivo, precisamente para... Para eso, ¿no? Para amarrar la reforma uh, que tuvo Algo. el código con respecto a, a ese control efectivo. Eh, se metieron el control ef efectivo también en los recicos ahí, que quiénes podían ser, quiénes no podían ser. Precisamente por esa vinculación que existe de esa persona jurídica, de esa persona física y como ah, sí responsable. ¿Por qué? Porque como decía aquí el, ma el maestro Juan José, pues aquel mito de, de que las personas morales no tienen como tal una personalidad, una uh, representación jurídica, una personalidad jurídica, son sujetos jurídicos y actualmente son sujetos de derechos y obligaciones como como toda persona, ¿no? ¿Y quién es el que está detrás de, de aquella persona moral? Pues precisamente ese beneficiario controlado y es el que va a, a, a recibir esa carga en algún momento. Sí, que inclusive prácticamente te lo dicen como la ley de lavado de dinero. Te dicen, tienes que checar esto, esto y esto, y lo dicen. Si si no puedes identificarlo, ¿sí? vas a ser el representante legal. Uh -huh. o, o en su defecto, si tienes consejo, es todo el consejo. Todos. Sí. Entonces, esta también es una reforma muy interesante para, para las empresas. ¿sí? Claro. Porque, te digo, con todo esto, eh, van buscando también que no haya evasión. ¿sí? Y por consiguiente, también van a, a cuidar el los dinero. Así es. Entonces, bueno. es muy interesante ese punto y dentro de lo que... Pues decía yo, ¿qué debe de cuidar ya al momento de registrarse? Tiene que cumplir con cierta información. nada no, lo que yo te voy a comentar ahorita, pero es, es complementar todo. Por ejemplo, de sus obligaciones, identificar clientes, usuarios con los que realicen todas las actividades. Sí, te dice cómo lo puedes hacer, pero tú tienes que tener todo, todo el control. Si hay una relación de negocios, también tienes que identificar la misma y tenerla soportada, como tú decías ahorita. Eh, Aquí, eh, precisamente en este artículo, te dice, oye, tú, co como con el que estoy haciendo la operación, ¿tú eres el dueño beneficiario o hay otro tercero? Aquí dímelo. ¿Sí? Entonces, te digo, ¿cómo va a ir, ir amarando todo? Obligación que, que es normal pues, que, que se custodie, proteja, o se guarde toda la información para cuando la, la autoridad lo, lo solicite, si te van a ir a revisar, eh, que se cumpla con darles acceso a la revisión. Aquí, eh, punto muy interesante, cuando van a revisar, por lo regular, van ya sobre algo en específico, eh, derivado de los mismos avisos. Por eso es muy importante que, que los expedientes de, de identificación estén bien soportados. La... ¿Por qué? Porque igual te dicen, a ver, dame el expediente de fulanito, y tiene todo, ok, no hay nada que, que revisar ya por nuestra parte contigo. Ya tenemos la información que necesitamos. Muchas gracias. Oye, dame el expediente, no tengo nada. Pues ahí. Ahí es donde empieza el sufrimiento, ¿no? Y obvio, pues tienes que presentar los avisos en el portal, en tiempo, forma y bajo las formas previstas por la misma ley claro. en fin, que, que están publicadas. Y ahí es lo importante también, al momento que tú estés eh, presentando los avisos, que también tengan mucho cuidado con lo que estás manifestando los mismos. ¿Por qué? Porque también eh, ahí, eh, ahora sí, vamos a decir, eh, un, un error de, de dedo, ¿sí? Puede llevarte a lo mejor que la otra diga, a ah, caray, aquí como que no me checa. Sí, Pues ellos tienen parámetros también para, para analizar los avisos. Entonces, si tú presentas tu aviso, ahí eh, tienes que presentarlo también aquí, aquí este. No, no, surge la espontaneidad como en el... Ay, ese punto, ese punto le iba yo a preguntar, maestro. Um, no, no hay espontaneidad como en las leyes fiscales. No, tal. No, no, aquí, aquí puede, puede, si hay un artículo, eh, es el. No, no me acuerdo ahorita de memoria. Pero donde sí te dice sí que te acepta la espontaneidad, siempre y cuando tú vayas a condensar a con el SATA decirle antes de que llegue. Uh -huh. Sí, pero también nada más dice que, que es por una sola ocasión. Ok. Sí, y o sea, ocasión, para, para la autoridad es un aviso. Así es. Entonces, si como, poder... como decía hace rato, si, si, si me registro del 2018, vamos a ponerlo, ¿cuántos Ajá. avisos debo? ¿no? Y Así solamente me no va a pasar uno como espontáneo y los demás pues, Así es. caen en el supuesto de, de infracción. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el tiempo y forma que también nos mencionaba ahorita. Así es, y te digo que a lo mejor eso se puede pelear, se puede ganar, pero creo que de, de entrada, por no haber hecho las cosas en su momento, pues ya tuviste una carga y un, y un costo adicional. Adicional, así es. Sí. Yo, yo siempre que platico con mis clientes, les digo, mira, es que esto, es que voy a gastar contigo. No, no, conmigo vas a invertir. ¿sí? <risa> claro. Vas a invertir para que no te lleguen a multar después. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo, lo que me vayas a pagar ahorita Igual y nunca va a ser igual a si te llegan a revisar, ¿sí? No, pero que lo puedo pelear. Pues aunque lo pelees, estamos sí. ahorita, hace poco, estaba viendo una multa de, de una empresa que le revisaron en sí, en estricto sentido, si mal no recuerdo, fueron tres meses. Se da multas por más de 20 millones. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una conllevaba a otra, hace la suma, eran más de 20 millones, ¿sí?, y que a lo mejor a establecer tu prevención voy a hablar de números te cuesta 100 pesos sí y ya cuando tengas toda esa revisión y te tengas que defender te va a costar 500 y aparte vas a tener que volver a hacer todo sí, claro ¿Sí? Y, y, y ya cuando vengas conmigo ya no van a ser 100 ¿estás de acuerdo? Ya va a ser más porque no. vienes, porque ya estás todo... Ya, ya es correctivo, ya es correctivo. Ya Así no es. es. Creo, creo que, que aquí en México no tenemos la costumbre de, de ser preventivos. Esa es, es, es la verdad. Pues digo Yo creo que en esta ley, a, ahorita el ejemplo que mencionábamos de 2018, para mí en lo personal, que a lo mejor si tú te autorregularizas, pues sí te puede ayudar ahorita todavía... Sí, de que tú digas, oye, mira, yo ya quiero y voy a manejar todo bien, y mira, aquí ya presenté todo, ya no me voy a equivocar, no lo voy a hacer mal. Sí, creo yo que te puede ayudar, ¿sí? No te garantizo que no va a pasar nada, pero creo que no podría ser el mismo impacto a que llegues, si estés en cero, a que llegue y digas, ya presenté todo. Fuera de tiempo, ¿verdad? Fuera de tiempo, Ajá. Pero ya lo presenté. Creo que eso puede ayudar un poco eh, el acto de, de buena fe. De buena fe. ¿Sí? No porque le diga que no pues, eh, presentaste en forma espontánea, ni todo ese punto. Y otro punto que también deben de cuidar mucho las empresas, si caen en alguna de, de las actividades que te maneja la misma ley, es el uso de efectivo. ¿Sí? ¿Por uh -huh. qué? Porque también hay umbrales para el uso de efectivo donde no puede recibir más de, de esos importes que la misma ley te dice en efectivo. ¿sí? En, en ese punto, estamos hablando de, de siete fracciones, donde te habla de transmisión de dominio, servicio de habitaje, ¿sí? te dice El umbral, que de lo máximo que puede recibir en efectivo es tanto. ¿sí? Están en UMAS, que ¿Sí? ya, a veces a lo mínimo son UMAS, entonces pues, también hay que tener mucho cuidado porque se van actualizando año con año Claro. Pero, por ejemplo, si tú recibes eh, efectivo mayor al que tú puedes haber recibido, la multa anda como en 790 mil pesos. Una multa. Una. Multiplícala por las operaciones que hayas hecho. No, sí. Sí es, sí es bastante carga. Así es. Entonces, me supone, por un ejemplo, como parte del manual, ¿sí? yo lo he visto en muchas empresas donde totalmente no recibimos nada en efectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prefirieron no correr el riesgo. No correr el riesgo por, porque uno de los puntos que, que, que creo que todavía en la actualidad muchas empresas no tienen, sobre todo en este sector, es el, el de capacitación para la gente en este tema. Y todos andamos preocupados por el reciclo. Sí. <ríe> y el, el segundo semestre con el REPTE Sí, que también. <ríe> El, con el sisup y todas, todas esas cuestiones. Ándale. Entonces, te digo, eh, yo cuando he elaborado manuales, le digo, necesitamos que, que la gente que de alguna forma pueda intervenir en, en una venta, en una compra, en una situación de, que, se, que se dé por el lavado de dinero y que estamos contemplando en el manual, lo sepa, ¿sí? lo sepa, para que no vaya a cometer ese error porque aquí no vas a poder decir, es que mi contador no me dijo, o el vendedor lo hizo. Es la empresa la que tenía que haber cumplido con, con esa situación. Entonces, te digo, ahí es donde, precisamente, si, si, si no cumples con ella, eh, ya la, el mismo, la misma ley prevé las sanciones para cada una de las situaciones, y también está establecida en, en umbrales, y Podemos hablar de, de que la multa mínima son 200 sumas ¿sí? y la máxima son 65 mil sumas, dependiendo de, de la infracción que hayas cometido, ¿sí? de lo que tenías obligación de hacer y no lo hiciste. Entonces, okay. Ahí es donde está el otro punto delicado en este sentido. ¿sí? Porque okay. sí, Maestro, me voy a permitir el... de, eh, interrumpirlo. Por aquí tenemos una, una pregunta precisamente sobre los manuales. Nos, sí. nos comenta José Luna, dice, buenas noches, ¿Quién debería ser la persona indicada para elaborar todos los manuales? ¿Quién recomendaría usted, maestro? Una, una persona que tenga conocimiento, en primera instancia, de lo, de lo que es la ley de, de lavado de dinero. ¿Sí? Porque, pues digo, no no no no es un producto que puedas ir a comprar de la esquina. Primero que tenga conocimiento de la ley de, de lavado de dinero. Que tenga conocimiento de qué pueden ser lo, lo que conocemos como riesgos para, para hacer un mapeo de riesgos. Y ¿sí? porque ese mapeo de riesgos te va a servir precisamente también para ver en, en qué áreas puede ser vulnerable, vamos a decirlo así, que se tiene que prestar mayor atención. Entonces, tiene que ser una persona que tenga conocimiento. Inclusive, eh, como parte de, de la propuesta de reforma, viene, viene, yo creo que escuchando el examen de la UIF. ¿Por qué? Porque así como para el sistema financiero hay un oficial de cumplimiento, ¿sí? que tiene que estar certificado, ya, ya se está trabajando en el, en el, acá no es oficial, acá es responsable de cumplimiento en lavado de dinero y que también esté certificado. Ah, okay. Entonces, Ese puede ser la persona indicada para ser el claro. claro. Porque es el que tiene el conocimiento. Perfecto. Pues sí, ya quedó ahí respondida la pregunta de José Luna. Pues bien maestro, pues bastante, bastante interesantes los comentarios como como manifiesta el maestro Juan José. Pues hay que tener ese ese debido cuidado y las empresas, yo creo que eh, algunos contadores empresarios que, que nos puedan estar escuchando, pues no es meter miedo, no, pero pues es evaluar esa parte como mencionaba el maestro. Si primero si estamos eh, caemos en alguno de esos umbrales, yo creo que es una parte importante esos dos umbrales que que maneja. Como la identificación y el aviso, ¿no? Cuando ya rebaso el de identificación, ahora sí me voy a ver obligado a observar todas esas cuestiones que tengo que cumplir, como es el alta, como son los avisos, como son a toda esta información a la que tiene que hacerse llegar a la unidad de inteligencia financiera, que en este caso, como menciona el maestro, pues no es como tal una ley fiscal, precisamente por eso no no le aplican algunos conceptos que maneja el código, como es la espontaneidad que veíamos, algunas otras cuestiones fiscales que no aterrizan precisamente en esta ley, eh, comúnmente llamada ley de lavado de dinero, ¿no? Pero pues sí. tiene un nombre ahí, bastante largo, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Nos sí. las pusieron difícil ahí para aprendérnosla ¿no? Sí, yo, yo no sé por qué le pusieron ese nombre tan largo, la verdad. sí, sí Porque en otros países es Blanqueo de capitales, lavado de activos, sí, eh, delitos financieros, está, está muy sencillo el nombre, y aquí claro desde, sí. desde ese punto no la complicaron, ya la complicaron. si te fijas, eh, eh, eh, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lo del ORPI, pues es lo que tiene que ver también con el código penal. Así es. Así es, sí, ya, ya se vincula esa parte, digamos, eh, como mencionaba también aquí el maestro, los delitos financieros, pues si nos vamos a la parte penal, los elementos del delito, la conducta típica antijurídica y culpable, aquellos elementos de tipicidad antijuridicidad que, que van a encuadrar ese supuesto ilícito en el Código Penal, ¿no? Y también, aunque no sea una ley fiscal, pues tiene ciertas repercusiones con el ámbito fiscal por aquel origen del dinero, por ahí, si recuerdan, eh, existieron algunas noticias, no eh, estuvo también eh, mucho en redes sociales de que decía que la autoridad te iba a cobrar impuestos cuando depositabas más de quince mil pesos y cuestiones de ese tipo, y yo creo que van encaminados precisamente a la información, a la información como mencionaba el maestro, esta parte de las entidades financieras también deben cuidar esa información que que le solicita la autoridad, ¿Por qué? Porque si yo recibo cien mil pesos, 200 mil pesos en efectivo, pues yo me lavo las manos, entidad financiera, informándote a ti, autoridad, y tú sabes si lo investigas, no lo investigas, pero yo ya cumplí con mis avisos, yo ya cumplí y no soy partícipe o no soy cómplice, como lo decía aquí el maestro, de ese posible delito financiero. Sí, sí, inclusive eh, eso que tú mencionas como ejemplo, Carlos, es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho, el hecho, acuerda que primero nos iríamos a una defraudación fiscal. Así es. Sí, que es en primera instancia yo podría ir paralelo el tema del lavado de dinero si no demuestro la procedencia del mismo. Uh -huh. ¿Sí? No porque digas, Ay, ya pagué los impuestos, impuestos sobre la renta, ya, ya no me va a pasar nada. No, no. A ver, ¿de dónde trajiste ese dinero? ¿Sí? Eh, que por eso es parte también de con lo que tienes que tener mucho cuidado. Eh, un ejemplo muy, muy común son las empresas factureras, ¿sí? donde hay un retorno de un dinero ¿sí? que muchas veces puede ser en efectivo, y que de dónde vas a demostrar que, que adquiriste ese, o de dónde te llegó ese dinero. Ok, claro. Ahí, ahí es donde te pueden pescar. Y, y luego ya nos vamos a, a delincuencia organizada, porque pueden ser más de tres personas, y ya con, cuando son tres o más, es delincuencia organizada, y todos van a vacaciones pagadas. Ok, perfecto maestro, por aquí también eh, tenemos otra pregunta, y un agradecimiento aquí a Sid Hernández, que nos mandó 50 estrellas, gracias Cid por la colaboración. Y también tenemos aquí una pregunta un poquito más con respecto a lo que maneja el 17 de la ley de actividades vulnerables. Nos menciona Leticia Sánchez R. Dice, es una persona moral que tiene contrato con proveedores que manejan monederos electrónicos por el uso de tarjetas para compra de gasolina y por traspasos que también se les hace. Y ella nos, ella nos da las tarjetas de débito para que los vendedores puedan controlar los gastos de viáticos. Para este caso, ¿la persona moral está obligada a presentar alguna información de lavado de dinero o es el proveedor de estas tarjetas, me imagino, el que está obligado? ¿En quién recae el, la obligación? Es el, es el proveedor que está ¿El dando el servicio. Precisamente, estaba checando ahorita, aquí tengo, tengo mi ley, creo que cae en la fracción segunda dice la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicio, crédito prepagadas, todas aquellas que constituyen instrumentos de almacenamiento de valor monetario y todas esas. Sí, estas... porque ese tipo de tarjetas... Sí, por el monto de, de los importes que pueden manejar, Se pueden manejar importes en efectivo ¿sí? y se pueden adquirir muchas tarjetas y, y luego las la distribuyen y ahí pueden estar haciendo el lavado de dinero en una forma que se conoce como pitufeo, porque son por cantidades pequeñas. Claro, pues sí, pues eh, muy, muy acertados los comentarios, maestro, gracias a los que también nos, eh, nos comentan aquí eh, en Facebook en sus capacitación pues siempre es un gusto contar también con sus preguntas con sus comentarios con sus estrellas que nos puedan mandar eso nos ayuda a ir creciendo un poco más e ir generando pues, pues mayor eh, confianza con todos ustedes pues maestro eh, ya casi se nos acaba el tiempo y también Usted me comentaba, tiene sus actividades ahorita a las nueve, también los invitamos por ahí, pues a seguir aquí al maestro Juan José Rosado, y también a las nueve tenemos, se cruzan ahí los, los horarios, pero yo creo que, que podemos darnos nuestra oportunidad también de ver a, al maestro Antonio Aranda, nuestro nuestro director general, y a los, a, a los maestros Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador y eh, Martín Rojas Tamayo. En, en, en su programa de Rompiendo Paradigmas, que también me comentaba aquí el maestro Juan José, que ya, ya los ha acompañado en algunas ocasiones ahí a los maestros. Así es, así es Digo, ahí, ahí, ahí nos echamos por los unos a otros. Sí, ¿no? <risa> claro, pues sí, pues de eso se trata también el conocimiento, yo creo que siempre es bueno compartir, eh, estemos eh, en el lugar donde estemos, pero pues es importante, somos, somos colegas, somos profesionales y yo creo que el auditorio eh, recibe lo mejor cuando se hace de corazón y cuando podemos compartir esta, esto, este tipo de temas. Pues, maestro, le, le dejo los micrófonos para que se despida de nuestro auditorio, nos dé un mensaje final y, pues, eh, nuevamente el agradecimiento para usted. No, no, yo antes nada, pues, bueno, agradecerte la invitación nuevamente al programa, justo acompañarte, cuando sea posible, cuenta, cuenta con ello. Sí, y yo creo que el mensaje sería a, a todo los... Eh, las personas que nos siguen en el programa que analicen bien esta situación que vean el punto de prevención precisamente en el tema de lavado de dinero y no, no se esperen a caer en una situación de una revisión porque la corrección va a ser mucho más elevada y que sigan esto como, como una inversión a, a su día a día en el sentido de invertir de que a lo mejor me puede costar tanta cantidad que me puede evitar dolores de cabeza de cantidades mayores Sí, lo, lo dije ahorita en la plática, pues el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad de la misma. Entonces, sí, asesórense, chequen bien este tema, tengan la seguridad de que no, no caen en, en el tema de lavado de dinero, porque también parte de la reforma eh, de las varias propuestas que yo he visto va en el sentido de que a lo mejor, aunque no seas de las actividades vulnerables que se manejan la misma ley, sí se va a exigir que todo el mundo tenga un manual para no caer en el tema de, de lavado de dinero, y evitar precisamente donde hay personas que, que, como digo yo, los invitan al baile, están haciendo lavado de dinero, no se dan cuenta, pero no entran por la ley de lavado de dinero, sino por el código penal, y ahí, ahí es más delicado. Bueno, no, muchas gracias, te agradezco. No, a usted, maestro, pues, eh, y a todo nuestro auditorio, pues los esperamos el próximo miércoles, por ahí vamos a tener un tema sobre cancelación de CFDIs, y pues me complace siempre saludarlos, ya estamos casi finalizando nuestro primer mes de este año 2022, cuídense mucho porque la pandemia todavía sigue ahí en su, en su punto de esa llamada cuarta ola, les deseo que estén bien con toda su familia, y pues eh, me despido de ustedes aquí también con el maestro Juan José Rosado, nuevamente un gusto haberlo tenido aquí en su programa, y pues nos vemos ahorita a las nueve en Rompiendo Paradigmas con los maestros que ya les comenté, comandados ahí por el maestro Antonio Aranda, que, que también pues, le agradezco la oportunidad de poder conducir este programa. Pues nos vemos el próximo miércoles, y muchas gracias. Muchas gracias, Salud. Adiós.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 Solicita más información y adquiere tu lugar ahora, directamente con un asesor de ventas al 55 87 69 78 37. O bien, envíanos un correo a contacto arroba Date prisa, ya que el cupo es limitado. Noches de Census fue patrocinado por el Colegio de Estudios de Postgrado de la Ciudad de México. La oportunidad de cambiar tu futuro está más cerca de ti.